Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal en este vídeo vamos a ver cómo podemos agregar subtítulos a partir de un archivo de, de transcripción para poder trabajar con eh, subtítulos nosotros eh, siempre tenemos que tener en cuenta que en la configuración de, de nuestro canal en la parte de reproducción y rendimiento Siempre tendremos que este, activar las opciones de subtítulos para mostrar siempre los subtítulos e incluirlos generados automáticamente. YouTube lo que hace es, en este caso genera, eh, a partir de que nosotros le indicamos que est estamos trabajando en un idioma en particular, en, eso se define en la configuración, entonces eh, YouTube utiliza inteligencia artificial para poder este, primero este, activar estos subtítulos que ustedes ven acá, ¿sí? Y por otro lado entonces uno también puede eh, dentro de, de YouTube mostrar la transcripción que genera este software. ¿sí? Entonces eh, esta es la transcripción, fíjense que acá ya están las líneas de tiempo que define eh, YouTube para nosotros. Y bueno, eh, trabajar con subtítulos siempre eh, es, es una buena idea porque este nos va a permitir a nosotros... Eh, darle eh, mayor relevancia a, a, a nuestros videos porque nos va a dar la oportunidad de poder compartir nuestro video con un público más amplio y por otro lado entonces eh, nuestro video también va a ser mucho más accesible ya que los usuarios con, eh, con problemas de sordera en este caso eh, o eh, pueden acceder a nuestros videos o aquellas personas que este, hablan en otro idioma entonces uno puede subir un subtítulo a partir de, de, de, de lo que uno está trabajando eh, para que puedan activar al, al idioma con el cual ellos eh, hablan entonces es una herramienta muy útil que eh, nos permite en este caso youtube hay varias formas de hacer esto ¿sí? Eh, vamos a, en el ejemplo de ahora lo que nosotros vamos a ver es trabajando con transcripciones, justamente con estas transcripciones, ¿sí? Que eh, eh, como les comenté, YouTube ya nos genera automáticamente, pero también este, nosotros eh, podemos eh, trabajar con, con transcripciones, eh, perdón, con subtítulos acá dentro de este panel, ¿sí? Entonces, para ello... Eh, nosotros tenemos que eh, para trabajar con estos subtítulos de transcripción nosotros tenemos que irnos acá hasta detalles y a continuación entonces nos vamos hasta este bloque y seleccionamos acá el icono de subtítulos fíjense que ahí vamos a poder visualizar de este lado vamos a poder visualizar los subtítulos que eh, nos generó YouTube automáticamente, sí, y eh, lo que tenemos que hacer es correr este subtítulo acá, perdón, reproducir este video acá para este poder. Hola a todos, eh, avanzar dentro de la misma. Entonces eh, y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Entonces uno puede parar ahí y eh, retocar directamente el texto que está acá, entonces eh, hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal y empezamos a retocar el video de hoy vamos a poder conversar sobre cómo podemos hacer una presentación del tipo eh, slideshow, en este caso eh, estamos trabajando tenemos dos opciones eh, y bueno eh, uno va leyendo y va observando acá eh, la, la, lo que sería el subtítulo de su vídeo fíjense que acá también uno puede observar esa línea de tiempo y acá abajo uno puede observar los bloques donde en este caso acá comienza el, el, eh, el subtítulo y acá va a haber un, un corte de nuestro subtítulo. Y a partir de acá, entonces va, va a continuar el subtítulo en la siguiente línea. Entonces, lo que está, vamos este a ir haciendo. Vamos a ver cómo podemos nos Lo que vamos a ir a, haciendo es ajustar un poco esto también para que eh, eh, esto que nosotros vemos acá eh, tome más o menos eh, dos líneas y, y no tres como la, la que estamos viendo ahora. Entonces. ¿Cómo nosotros podemos hacer una presentación de slideshow? Acá podemos poner un punto. Darle enter acá. Y fíjense que cada vez que yo estoy haciendo un cambio acá, entonces eso también se va visualizando acá dentro de, de este dentro de este video. Entonces eh, uno puede también acá indicarle parar mientras eh, se escribe y bueno, uno va eh, haciendo una previsualización del texto que está acá dentro de, de esta de esta descripción, ¿sí? Y eh, acá en el caso de tiene que decir no es una una transcripción eh, fiel de lo que nosotros eh, decimos. Acá, por ejemplo, tiene que ser de tipo screencast, así. Entonces uno va eh, retocando acá el texto que eh, va visualizando y lo va ajustando de acuerdo a, a cómo va avanzando en el video. Entonces uno va haciendo esa Revisión, ¿sí? Eh, y acá, por ejemplo, es PowToon, es todo junto. Entonces, uno va retocando esto, ¿sí? La transcripción no es exacta, como les dije, pero uno eh, empieza a eh, hacer esta verificación primero acá tiene el texto y luego este también empezamos a hacer la verificación de este nosotros, lado. ¿sí? Ya también podemos, tenemos opciones para poder descargar el subtítulo, para poder borrar el texto, para poder subir también un archivo que nosotros ya lo hayamos trabajado en Amara, por ejemplo un archivo tipo CRT, entonces nosotros podemos subir acá ese archivo con el tiempo eh, ya ha definido el tiempo inicial y el tiempo final, sí, de dónde empieza eh, ca cada texto dentro del subtítulo y lo podemos este, trabajar directamente acá. Entonces es una herramienta muy interesante. Fíjense que acá también nos da la opción para poder editar el texto, sí. Entonces este uno también puede ir avanzando acá. Fíjense que cada vez que vaya que vayamos avanzando acá, entonces uno también este, puede ir haciendo ciertas correcciones. ¿sí? Entonces uno eh, va mirando, co controlando el tiempo acá en este punto, ¿sí? y este va ajustando de acuerdo a la visualización que está obteniendo. ¿sí? Una vez que nosotros este, hayamos terminado esto, acá está esta edición si ¿sí? recordemos que en todo momento podemos volver otra vez acá entonces una vez que nosotros hayamos revisado hayamos eh, recorrido todo el vídeo cambiar esta entonces eh, nosotros le podemos dar en hecho acá ¿sí? para que nos guarde todos los cambios que nosotros le hayamos indicado y posteriormente esto ya nosotros podemos irnos hasta youtube y vamos a poder ya observar todos aquellos cambios que nosotros hicimos en el subtítulo de nuestro video. Entonces es una herramienta muy útil que este, nos va a ayudar para que nuestro video llegue a un público, eh, digamos, eh, a un mayor público ¿sí? y a las personas con ciertas discapacidades auditivas y a aquellas personas que tengan en este caso eh, eh, que, que hablen en, en otro idioma que, que no sea Hola a todos y bienvenidos nuevamente el español ejemplo, podemos eh, a partir de, de de este pautado que nosotros hicimos podemos descargar ese archivo en Crt podemos generar por ejemplo un archivo que esté en inglés, que esté en portugués Podemos ir subiendo esos archivos, se Eso los vamos a ver en otros videos. Y bueno, acá nos va a dar la opción para poder activar subtítulos en español, en inglés o en portugués, por ejemplo. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para generar subtítulos a, a partir de eh, transcripciones de un video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.